Let's call the other participants so they could enter to this class. Vamos a llamar a las demás participantes a fin de que puedan ingresar a esta clase del día. great so now this is english class technical english class for clinical psychology students of the Universidad federico enriquez y carvajal Ufe. we now are in the third period from september to december of the year 2020 Today's class is on Tuesday from 7 in the morning to 9 in the morning, but if we finish studying the lesson of the day, we could access to the Moodle platform and practice las clases de inglés técnico para estudiantes de psicología clínica en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal UFE se desarrollarán durante el periodo 3 de septiembre a diciembre del año 2020. Todos los martes debemos comparecer a la videoconferencia un encuentro sincrónico a través de la plataforma Teams de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Si terminamos el programa de estudio del día antes de las 9 de la mañana, podemos accesar a la plataforma Moodle. This is the code of this subject. We have three credits and no practice hour. Este es el código de la asignatura inglés técnico para estudiantes de psicología clínica los martes matutino de 7 a 9 de la mañana my name is juan frías i am going to accompany you through this study opportunity mi nombre es juan carlos frías y estaré acompañándoles durante esta gran oportunidad de estudio a distancia today is September 1st of the year 2020. Hoy es día primero de septiembre del año 2020. So now pay attention to the program of this technical English class for clinical psychology students. Así que vamos a ver el programa de la materia inglés técnico para estudiantes de psicología clínica. It is in Spanish, so this is your opportunity to hear, pay attention, and then go practice. Esta es la oportunidad de escuchar, saber de qué se trata la materia, y luego practicamos durante las clases. Very good. Description of the English Technical English Program. La clase de inglés técnico para psicólogos, para estudiantes de psicología clínica, es una asignatura en la que la estudiante aprende a relacionarse y comunicarse de manera efectiva en inglés en su área de conocimiento mediante el uso de diversos canales y formatos de comunicación. Aprende a expresarse por escrito y de manera oral, con soltura y de forma argumentada en lengua inglesa, utilizando terminología del campo profesional de la psicología y utilizando de manera apropiada las estructuras gramaticales adquiridas en el nivel 2 de inglés. Pay attention. Adquiere además las destrezas necesarias para la comprensión lectora de textos escritos de su campo profesional, utilizando técnicas diversas y para la comprensión auditiva de la información emitida de forma oral proveniente de diversas fuentes. Se trabajarán diversas unidades temáticas del ámbito de la psicología, tales como la personalidad, los sentimientos, el cerebro, la psicología del consumidor, los trastornos psicológicos, entre otros. Y diferentes destrezas comunicativas, tales como identificación de ideas principales, resumen de un texto, breves presentaciones, Orales, en el aula, debates, foros, entre otros. Who helps me reading? ¿Quién nos ayuda leyendo? Please, objetivo general y luego objetivos específicos. Dos participantes de las que siempre están activas. A hacer la clase, levantar su mano, abrir su micrófono y leer. Yo maestro Silvia. Very bien, gracias Silvia. Bueno, objetivo general: aprender a relacionarse y comunicarse de manera efectiva en inglés en su área de conocimiento mediante el uso de diversos canales y formatos de comunicación. Asimismo adquirir las destrezas para la comprensión lectora de textos escritos de su campo profesional. Very good, Cecilia. Silvia. Thank you. So there you know, you are going to learn more vocabulary of the clinical psychology profession. Con esto ya sabemos que debemos aprender más vocabulario de nuestra carrera psicología clínica. También vocabulario de medicina y de técnicas de lectura y de exposición oral. En English. Who else comes to read? ¿Quién más viene y lee? Yo, maestro. Very good. Objetivos específicos. Desarrollar las habilidades lectoras del material escrito en idioma inglés en su campo proveniente de diversas fuentes. Adquirir destrezas auditivas y de lecto escrito para entender el material escrito sentado en idioma inglés en distintas circunstancias de su vida profesional. Adquirir técnicas diversas y para la comprensión auditiva de información emitida de forma oral proveniente de diversas fuentes. Great. Those are, those are specific objects. Estos son los objetivos específicos de nuestra materia inglés técnico para estudiantes de psicología clínica. Así que ya sabemos, vamos a continuar leyendo ahora sobre términos de la psicología clínica. Vamos a continuar viendo videos y escuchando audios en inglés para habituarnos al inglés correspondiente a nuestra profesión, así como redactar información en inglés, en inglés, aplicando lo que aprendemos en la clase. El sitio en donde vamos a desarrollar estas destrezas comunicativas en inglés son a través de las plataformas Teams que ya las conocemos, y Moodle, y la plataforma Moodle en la cual vamos a tener la parte práctica. Let's continue. Continuamos. Conocimientos previos. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer el párrafo de arriba? ¿Qué se necesita para la clase de inglés técnico? Yo, maestro. Very good. Conocimientos previos. Esta materia tiene como prerequisito la materia inglés DO, por lo que son necesarias las competencias adquiridas en dicha asignatura. Además, se requiere abordar los contenidos de manera virtual, por lo que el estudiante debe contar con las competencias informáticas necesaria para acceder a los recursos virtuales. So, now you have a homework. Así que ya tenemos una tarea. Los contenidos que vamos a tratar en la clase van a ser impartidos de manera virtual. Por lo que el estudiante, la estudiante, debe contar con las competencias informáticas necesarias para acceder a los recursos virtuales. ¿Qué son los recursos? Libros en PDF en computadora, videos en computadora, audios a través de la computadora, actividad exploratoria, vamos a participar yo también quiero participar prueba diagnóstica en inglés acerca del conocimientos previos acerca de aspectos básicos en inglés colores números días de la semana meses del año estaciones del año saludos Despedidas, ocupaciones, profesiones, miembros de la familia, imperativo, preposiciones, indicativo, adjetivos, presente progresivo, verbos, adverbios de frecuencia, pronombres posesivos, pasado, futuro, empleando going to, presentación personal, incluyendo gustos y preferencias. Durante esta primera semana, recogemos información sobre los saberes previos de las participantes, así como su dominio de las plataformas virtuales dispuestas por la academia, ya vemos, esta semana es de socialización y ambientación, va a ser muy fácil participar en la actividad diseñada para esta semana, porque solamente vamos a agotar lo que le llamamos prueba diagnóstica, en la cual usted demuestra que ya pasó por la materia Inglés 1, Inglés 2, y que por eso está hoy aquí. Let's continue. If you have a question until now. Si tienes alguna pregunta, inquietud o sugerencia acerca de qué trata nuestra materia Inglés Técnico, podemos formular ahora aunque sabemos que las preguntas siempre salen a relucir al momento de participar en las prácticas so if you don't have a question until now we can continue así que si no tienen preguntas hasta este momento Podemos continuar con la clase. This is very important. Esta información es muy importante. Como sabemos, los materiales de estudio ya están dispuestos en nuestras plataformas, en la carpeta que se llama Repositorio de Recursos Educativos en OneDrive. Si accedemos a esta diapositiva, podemos ver y acceder a través de la misma a los repositorios de recursos educativos también en la plataforma Moodle ya se encuentran los libros con los que vamos a estudiar nuestra materia de inglés técnico para estudiantes de psicología clínica ya esos materiales han sido analizados y contienen todos los temas que vamos a tratar en la clase. Y más temas aún. La metodología de evaluación. Hey, pay attention. Hey, presten atención. Metodología de evaluación. That's what you like. Esto sí les gusta. Asistencia y participación. 10 points. 10 puntos. Examen parcial 1, 20 points, 20 puntos. Examen parcial 2, 20 puntos. Práctica, oral y escrito, 20 puntos. Esta parte se divide en dos. La parte escrita, 10. La parte oral, 10. Se suma y la cantidad de puntos puede ser 20 o menos. Examen final: Three points. No hay preguntas. This is very easy. Ahí no hay preguntas. Aunque si tienen preguntas, pueden preguntar. De entrada, ya sabemos. Todas estas puntuaciones se llevan a cabo con la plataforma Moodle, por lo que no se puede aceptar el envío de examen por ninguna otra plataforma que no sea Moodle, salvo disposición contraria. Así que ya sabemos, la asistencia y participación de 10 puntos se toma en cuenta accediendo a la videoconferencia y luego practicando en la plataforma Moodle. Tendremos 10 prácticas en la plataforma Moodle y 15 videoconferencias. Las videoconferencias de los exámenes y de las prácticas no valen un punto tendrán la calificación de esa oportunidad por lo que no falten nunca a los exámenes parciales ni a las prácticas oral escrita ni a los exámenes finales not completing an activity on time calls you lose the indicated points. Así que ya sabemos que si no participamos y completamos la actividad en el tiempo establecido, puede causarles la pérdida de los puntos indicados en la actividad. Por ejemplo, si no comparezco al examen parcial 1, dentro del tiempo establecido ya no podré recuperar la cantidad de puntos que establece esa práctica. Each week we have a video and a homework. Cada semana tendremos nuestra videoconferencia y una asignación entregable. A través de la plataforma Moodle. Failure to take a test as it is fixed time has a penalty of five points less. En caso de que no pueda comparecer a uno de los exámenes o prácticas oral o escrita, puede tener una penalidad de 5 puntos menos So pay attention there is an opportunity but you have to be very clever Así que presten atención a las oportunidades de cómo se hace la nota 100 I'll show you how With the teachers, calculate those points. Les muestro entonces cómo los maestros toman en cuenta estas anotaciones de puntos para luego calificar su trabajo. Pay attention. Don't you want to see? No quieren ver. Are you there? Si se encuentran ahí y quieren visualizar cómo se yes, lleva a yes, cabo. Maestro. La sí, maestro. La yes, maestro. Very good, Mrs. Anna. Very good, Mrs. Joali. Hey, pay attention. You will learn something that is very good for you. Vamos a ver algo que les puede gustar y les conviene. For example. This is the list beginning from today, September 1 Por ejemplo, en este listado iniciamos las clases. Se ve un poco pequeño. Vamos a aumentar el tamaño. Aquí. Esto es a modo de ejemplo, lo que puede suceder si hacemos esta dinámica. Hoy es primero de septiembre del año 2020. En esta fecha, solamente hay oportunidad de ganarse un punto a través de la tarea de la semana. Asimismo, todas las semanas tendremos la oportunidad de ganarnos un punto hasta que lleguemos a lo que son el examen parcial 1 y si hemos estudiado durante esas semanas muy seguro vamos a tener la nota más alta de este examen que es 20 y luego iniciamos la unidad 2 hacemos nuestras prácticas en Moodle logrando un punto el 20 de octubre Asimismo, el 27 de octubre, hasta que lleguemos al examen parcial 2. Ahí también, como hemos estudiado siempre, tendremos 20 puntos. Luego continuamos las clases. Junto en cada actividad de la plataforma Moodle, hasta que nos corresponda la exposición tanto escrita como oral, en la cual, por ser un estudiante muy bueno, también obtengo 20 puntos. Y ya cuando llegamos a la semana decimoquinta, 15 semanas juntos, podemos tener en el examen final 30 puntos, como hemos estudiado siempre. La calificación final sería 100 puntos. Calificación final, participación y presencia, 10 puntos. Así que, ¿es fácil o no llegar a esta columna con este resultado? It is very easy to complete all the practices. Yes, claro exactly. que sí, maestro, si ponemos de nuestra parte. Yes, very good. You're strong. Así mismo, somos fuertes y vamos a vencer. Son 15 semanas fáciles. Prácticas en la plataforma Moodle. Tomar un examen de selección múltiple, falso verdadero arrastrar la respuesta. It is simple. Come into this video conference, learn what you have to do, go into the Moodle Platform and do it every week. Done. Así es como se ganan los puntos. Venimos a las videoconferencias, participamos durante la semana en la plataforma Moodle, tomamos nuestras prácticas examines, provines, examen final, and that's done. Everything in English. Todo en inglés. Very good. So this is the English class program and how we can earn those points. Esta es el programa de la clase de inglés técnico. ¿Y cómo se logra? la calificación de estos puntos para nota final. As you know, we are going to study clinical psychology and medical terms. Como ya ustedes saben, vamos a estudiar inglés técnico para estudiantes de psicología clínica. Por lo que tenemos cinco libros de inglés y dos libros específicos para psicología en inglés. Curso de inglés nivel básico, free book, 30 pages, funciones comunicativas y gramática elemental del inglés, free book. 66 pages. Gramática inglesa completa de Atenea y Hela. Free book. 101 pages. Vocabulario y expresiones esenciales en inglés. By Dr. Daniel Welsh. Free book. 44 pages. El curso más completo de inglés. Por Omar Ali Caldela Free book. 221 pages. Los libros específicos. Para nuestra materia. The Oxford Handbook of Clinical Psychology. By Peter E. Nathan. 977 pages. Contemporary Clinical Psychology by Dr. Thomas G. Plant, 649 pages. We also have a methodological book. También tenemos un libro de Metodología de la Investigación, Sampieri de 634 páginas. Si sumamos todos estos conocimientos y lo aplicamos en estas 15 semanas, tendremos unas psicólogas clínicas capaces de transmitir información, de recibir información y procesarla en inglés despacio. Bien, se llega. Study everything we have and you will have success. Estudien todo lo que tengan que estudiar y llegarán al éxito académico y por ende profesional. So, for this technical English class for clinical psychology students. You just have. Solamente debemos tener para agotar este programa de inglés técnico para estudiantes de psicología clínica. Brain. Cerebro. Energy energía plataformas digitales teams para las videoconferencias moodle para todo lo que sea tarea trabajo entregable y participación so if you are studying in a virtual system you must know your digital tools. Así es que, si están estudiando bajo una modalidad virtual, lo más natural y obvio es que conozcamos las herramientas digitales que se emplean para el aprendizaje. A esos fines, en nuestra página en la Universidad UFEC tenemos cursos el video. Usted lo ve cuando pueda en YouTube para aprender cómo realizar cada actividad empleando la plataforma Moodle y Teams. Se encuentran más de 10 videos distintos de cómo se accede a ¿Cómo se obtiene el correo electrónico institucional? ¿Cómo se envían mensajes a través de la plataforma Moodle? ¿Cómo se completan las actividades empleando la plataforma Moodle? Entre otros. So, access to the Ufec channel. Así que. Pueden acceder al canal de YouTube de la Universidad UFEC, en el cual siempre vamos a ver actividades que nos pueden servir en nuestro proceso de aprendizaje. You have a question until now. Si tienen preguntas hasta este momento, Now we are going to talk about the homework. Así que vamos a ver de qué trata nuestra tarea durante esta semana. Very good. You can write in the chat. Present. Muy bien. Sepan que si tienen problemas de conectividad... Pueden escribir en el chat que están presentes y así al final se toma en cuenta ese listado. De todos modos, la presencia en esta plataforma Teams se toma en cuenta por el tiempo que usted permanezca en la misma. So, think well. Vamos a mostrar entonces cómo se hace. Nuestra práctica del día de hoy, ingresando a nuestra plataforma Moodle. En esta oportunidad, ingresamos desde cero. En nuestro equipo informático, computadora, tablet o teléfono inteligente, buscamos el explorador. En este caso, Google Chrome accedemos a la página de la universidad ufec.edu.do en la misma debemos hacer clic en el botón indicado en la parte superior. Recursos educativos aquí mostrado con el mouse en amarillo. Recursos educativos Hacemos clic en el mismo. Una vez hacemos clic, nos solicita nuestro código de acceso y la contraseña. En los videos, en la página de YouTube, se muestra cómo se obtienen las credenciales de acceso al aula virtual en Moodle. Una vez ya los tenemos registrados, accedemos con nuestra cuenta, que es secreta. Nadie más puede saber esos códigos. Así entonces, buscamos nuestra materia, inglés técnico, para estudiantes de psicología clínica. Con la nomenclatura, SD3. 20 id de idiomas 1304 1 sdo j Accedemos a la misma. Ya vemos la presentación de la clase en nuestra plataforma. Vamos a acceder como estudiante. Así es como ustedes ven la plataforma. Technical English, English Class by Teacher Juan Frías. Desde ya, vemos que contamos con la carpeta Repositorio de Recursos Educativos, Inglés Técnico para Psicólogos. Si accedemos a esta carpeta, vemos... Y mostrada con el mouse repositorio de recursos educativos inglés técnico accedemos a la misma y vemos todos nuestros libros de estudio podemos descargar la carpeta completa o acceder a nuestros libros a través de la misma página en total tenemos ocho libros que debemos estudiar durante estas 15 semanas juntos. Retrocedemos nueva vez a nuestro espacio de estudio y podemos observar la normativa que establece la universidad para el uso de la plataforma Moodle. Accedemos a ella haciendo clic. En esta normativa tenemos el protocolo de comportamiento en el entorno virtual de aprendizaje. Tanto los docentes como las alumnas tenemos que observar ciertas medidas para desarrollarnos. En este ambiente. Estudiamos. Nuestras medidas. De comportamiento. En este entorno virtual. Para poder coexistir. De manera armoniosa. Y cumplir con las disposiciones. Académicas. Así es que. Tenemos pautas que respetar, lenguaje apropiado, cuidar la ortografía, cumplir con los plazos de participación, las credenciales suyas son de uso exclusivo, por ende deben cuidarlas y protegerlas, los trabajos académicos deben ser originales respetando derechos de autor, mantenerse comunicadas durante los procesos académicos, tenemos encuentros sincrónicos que deben comparecer, encuentros asincrónicos, ser puntuales en las sesiones de clase y las videoconferencias son programadas y grabadas. Así que observamos todas estas normas para luego poder exigir la calidad que merecemos. Dentro de nuestra aula de estudio, también tendremos el programa completo de nuestra clase a través de la diapositiva mostrada en el día de hoy. También ya para esta semana tenemos ambient and social forum foro de socialización y ambientación si accedemos al mismo tenemos una consigna en inglés introduce yourself in english and share With your partners in English. Talk about your expectations about technical English for clinical psychology students. Hable acerca de sus expectativas sobre la materia de inglés técnico para estudiantes de psicología clínica. You must Haven't at least two of your partners opinions. Deben comentar al menos dos de las opiniones de sus compañeras. El tiempo previsto para realizar esta tarea es de siete días desde hoy. From today, Tuesday, September first of the year two thousand twenty at seven in the morning to the next Monday, seven of the month of September of the year 2020 at 11.55 Así es que desde hoy a las 7 de la mañana hasta el próximo lunes 7 del mes de septiembre del año 2020 tendremos hasta las 11 de la noche de ese día para completar este sencillo foro de presentarse ante sus demás compañeras y decir cuáles son sus expectativas sobre la clase de inglés técnico para estudiantes de psicología clínica valor de participación en este foro un punto ya tenemos participantes colocando su participación Aquí se muestra entonces las réplicas que haya recibido la participante. Y si accedemos a esta presentación, podemos hacer el comentario a nuestra compañera. Veamos cómo. Accedemos al comentario de nuestra compañera. En inglés, perfect. Perfecto, muy bien, recordemos escribir en mayúscula al iniciar un párrafo y cuando hayamos leído las expectativas de nuestra compañera, hacemos clic en responder. Aquí mostrado a la derecha, al hacer clic en responder, podemos hacer la réplica sobre lo establecido por nuestra compañera for example por ejemplo very good miss muy bien señorita modesta me too i want to learn english I want to learn english to communicate with people from other countries. Thank you for your participation. Goodbye. One. Then you click send, luego hace clic en enviar y ya usted tiene una retroalimentación. Recordemos que debemos hacer nuestra presentación añadiendo un nuevo tema de discusión. Así se mostrará que usted tiene una participación. Y luego, las dos réplicas. Al hacer clic en añadir un nuevo tema de discusión, mostrado aquí justo en el centro de la pantalla, podemos colocar un asunto. Presentation of one. Aquí hago mi presentación. Good morning. My name is Frias clinical psychology student. My expectations in these subjects are then I copy take care bye And when i finish i send all to this forum cuando termino hago mi aporte sobre este foro y así entonces se muestra mi participación de manera individual y una retroalimentación sobre la participación de una compañera. This is a simple activity in the Moodle platform. Esta es una actividad muy sencilla en la plataforma Moodle. Es así como vamos a lograr nuestro primer punto de participación y práctica. En la plataforma Moodle. Ya las demás semanas se van a ir abriendo con nuestro avance sobre la materia. So, if you have questions, suggestions, or opinions, así es, que si tienen preguntas, sugerencias u opiniones, Acerca de la clase de inglés técnico, podemos hacerlas ahora. Buen día, maestro. Good morning, Mrs. Madeline. Usted me puede repetir, por favor, porque se me frisó eh, la, la videoconferencia. usted me puede decir eh, dónde es que tengo que entrar, en qué parte es, por favor. Sí, claro. Vamos a ver desde el inicio. ¿Cómo se accede a la plataforma Moodle? Es bastante fácil. Veamos cómo. Para acceder a nuestra plataforma de estudio, elegimos la computadora, la tablet, o el teléfono celular. En este caso estamos en la computadora. Buscamos un explorador para navegar en internet, en este caso Google, accedemos a la página de nuestra universidad ufec.edu.do. Una vez Estamos dentro de la página de la universidad. En la parte superior se muestra el botón Recursos Educativos. En el mismo, hacemos clic en Recursos Educativos. Se nos solicita que ingresemos nuestro nombre de usuario, matrícula, y nuestra contraseña única para cada estudiante tenemos varios videos de cómo se obtiene nuestro código de acceso a las plataformas en la página de YouTube de la universidad hay varios videos de cómo se obtienen estas informaciones pero si necesitan ayuda y soporte pueden escribir al correo mesa de ayuda con todas sus informaciones de estudiantes: nombre, apellido, matrícula, carrera que estudia y credenciales que usted tenía anteriormente. Una vez tengamos nuestros datos de acceso, accedemos a Conexión, Open ID. Guardamos siempre nuestras contraseñas para que no se extravíen. Accesamos a nuestra materia de estudio. En este caso tiene código SD320. ID 1304-1, SDO, Juan Carlos Frías Acosta, asignada al profesor. Accedemos a nuestra materia, Inglés Técnico, para estudiantes de Psicología Clínica, con esta imagen, y vemos entonces los recursos que podemos disponer. En este caso, tendremos un foro de avisos para comunicar cualquier inconveniente que suceda mientras estemos estudiando nuestra materia. Vamos a habilitar la edición para permitir que puedan ver la presentación de la clase del día ahí está. También vamos a acceder como estudiante para verificar que todo lo mostrado usted lo pueda ver. Tenemos un foro de avisos para comunicarnos con nuestro equipo de estudio de todas las incidencias que puedan suceder, presentación de la materia, vista del programa de clase, vista de la calificación en el día de hoy contenida en este espacio. También tenemos una carpeta de repositorio de recursos educativos conteniendo los libros que vamos a utilizar durante el transcurso de la materia la normativa de uso de la plataforma Moodle establecida por la universidad y ya como tarea a realizar durante esta semana un foro de ambientación y socialización. Accedemos al mismo mostrado aquí justo en el centro de la pantalla Haciendo clic. Una vez accedemos a nuestro foro, vemos y leemos la consigna. Se trata de presentarse a usted misma, a sus demás compañeras de estudio, para conocernos. Talk about your expectations about technical English for clinical psychology students. Hable sobre sus expectativas, acerca de la materia, inglés técnico, para estudiantes de psicología clínica. You must comment at least two of your partner's opinions. Deben también opinar, sobre dos de los comentarios de su compañera. Por ejemplo, ya hice mi presentación accediendo al vínculo, añadir nuevo tema de discusión. Cuando accedí a este, se abrió el panel de poder escribir un tema y argumentos de mi presentación. Luego de esto, envié mi aporte y ya figura en esta pantalla. Ahora tenemos una compañera que hizo un aporte. Accedemos al aporte de la compañera. Presentation. An Expectations, presentación y expectativas. Vemos y leemos el aporte de nuestra compañera y aquí donde dice responder, en la pantalla en el extremo derecho, justo en el centro, podemos opinar sobre lo que nuestra compañera ha hablado se despliega el panel para escribir una respuesta al terminar de escribir debemos enviarla una vez la hayamos enviado se muestra de esta manera el aporte hecho al comentario de nuestra compañera una vez terminemos de nuestras actividades, hemos cumplido y podemos terminar la sesión de esta participación. En el extremo superior derecho, podemos salir de esta sesión porque ya hemos cumplido con parte de nuestro compromiso. Así vamos cada semana accediendo a la plataforma Moodle en la cual vamos a tener una práctica que se tomará en cuenta como participación y presencia con el valor que indique la consigna de la actividad. Así es que podemos salir. Si tenemos alguna pregunta, opinión, if you have a question, a suggestion, or an opinion. Así es, que si no tienen preguntas hasta este momento, podemos despedir la clase esta ha sido bastante sencilla pero ya la próxima semana we are talking just in english esta semana ha sido muy fácil pero ya para la próxima semana solamente estaremos hablando en inglés so you can write present in this opportunity and you will be checked as present in the list así que en el chat pueden escribir que están presentes y despedirnos to the next Tuesday. Hasta el próximo martes a las 7 de la mañana que estaremos viendo Technical English Class for Clinical Psychology Students. Very good Mrs. Catherine, you are present. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, Goodbye, teacher. Goodbye, bye, bye. goodbye, goodbye, goodbye, goodbye teacher. Thank you for coming. Goodbye, goodbye teacher. Goodbye, Mrs. Leticia. Goodbye, teacher. <laughs> goodbye, Mrs. Miguelina. Thank you. Goodbye, teacher. Goodbye, Mrs. Sarah. Goodbye, Mrs. Jarmeli. Goodbye, Mrs. Joyce Rosario. Thank you for coming to this technical English class for clinical psychology students. Goodbye, teacher. Goodbye, Mrs. Joyce.